Tipo, tipo no, no digo la palabra porque soy, soy misógeno, pero nada más nada más de las de acá. Que no lo lleven, lo van a echar a perder. O sea, lo van, a, va sent, a, lo van a sentar a... en la banca, lo van a sentar Cheliz. en la banca, Chelis, para ser tranquilo, ¿no? Bueno, y modo. No, no, que sí lo, sí. Lleven, a la, que sí lo lleven a la selección, Chelis. Se, se lo ha ganado. mira, eh, mira. verdad, está, claro. está en un gran momento Acevedo, en un gran momento. Francisco, lo que, le viene, lo que le viene, Paco, lo que le viene a Cruz ¿Tú? Azul enfrente. Sí. ¿Qué partidos le viene a Cruz Azul? Ahí los tienes. Uy, uy, uy. Tigres, Puebla, Pumas, Pachuca no, y Atlas. Bueno. Tigres, Puebla. Sí, pues bueno, hay, no, que, ver, no, no, no, no. hay que ver de qué está de hecho, Cruz Azul, ¿no? <risa> hay que ver de qué está Pumas hecho. que está jugando bastante bien. Bueno, está Pañuelos. bien. O sea, que está Pachuca tabla, que está arriba Atlas, de Atlas. El, el Atlas que es el campeón. Sí, no, no. Aunque no, perdió no. lo invicto el Atlas. Son cinco partidos y además tiene el viaje a Montreal, ¿eh? ¿Qué? Además, es un viaje largo. No, no, siete partidos. Siete partidos en 21 días tiene Cruz Azul. Siete, siete partidos, partidos en, en 21 días, incluyendo. Incluyendo el viaje. Y a, Pero tiene viaje plantel. Chelis, no crees que tiene plantel para, sí, para claro. verle. Ah, sí, sí. Tiene plantel, sí, tiene claro, plantel. Sí, sí, Fíjate, ¿cuánto tiempo no, hacía Casulo, que. Eh, no tiene problema? Rivero no metía un gol. Sí, Rivero, de acuerdo. ahora jugó de, de extremo. De, ha jugado. Ahora, lo que en no todas las lo que no puede Antuna provoca muy bien los penalties porque se deja caer fácilmente, pero lo que no puede es tirar el penalti. No, bueno, ¿cuántos penaltis? Yo yo en lo personal no había visto a altura tirar un penalti.